Otra de las funciones que van mejorando Zoom en cada una de sus actualizaciones tiene que ver con el tema de las reacciones, entonces aquí en el tema de las reacciones vamos a ver cuando ustedes actualicen a la última parte del Zoom van a ver esta forma de reacciones y le damos a los tres puntos y miren lo que pasa, tenemos un paquete full de reacciones Aquí tenemos de todo, tenemos de diferentes, muy son iguales a las que nos aparecen en los emoticones de, de WhatsApp y de los messengers y todo esto. Entonces pueden utilizar cualquier tipo de reacciones y van a ver aquí cómo va cambiando mis reacciones y bueno. Aquí pueden ir poniendo las que a ustedes les parezcan mucho mejor y van a tener todo este paquete a disposición de ustedes. Espero que sea de mucha utilidad. Lo único que tienen que hacer es actualizar el Zoom y pueden ver uno de mis videos donde les enseño cómo hacerlos.